Nivel de orientar, de orientación política, ¿verdad?, a la a quienes nos siguen a esta hora, en este espacio. Seguimos nosotros con el tema político y la situación que recientemente acabamos de vivir y fueron estas primarias que todavía hay que hablar de ellas porque hay hay, un, hay una espinita ahí y es la definitiva salida o no del doctor Leonel Fernández del PLD aunque ya ha manifestado, ¿verdad?, eh, que le ha instruido a sus seguidores que ganaron eh, sus candidaturas en diferentes, puntos, en diferentes puntos del país, le dice que se queden porque ellos no son culpables de la situación que le esté pasando ahora en el PLD. Eso podría decir que sella ya la salida de López Fernández del PLD. Mira, yo no sé, <coughs> yo no me atrevo niquiera a, a pronosticar, a proyectar, qué es lo que pudiera suceder, que no sea. La destrucción total y definitiva de Leonel Fernández. Porque mira, si recula, es como dice Pelucho Jiménez. Si retrocede, no lo si, retrocede. Sí. No, pero ese, si se devuelve. Mucha gente, la sí. mitad del dominicano entendió más que recule que, que retroceder. Sí, sí, sí, sí. Si, se devuelve, si se devuelve, es difícil como manejarse dentro del partido, en ese comité político. bueno sobre Hasta todo, bullying le van a dar un 70%. Sobre todo lo que fue Felucho. O, o, Felucho o, o, dijo que no, no, no, lo, no, no coincide verlo teniendo a la izquierda a Danilo así, y ¿sí? a la derecha a Gonzalo. Sí. Y también habla del ego de, de Leonel Fernández, sí. que está demostrado que está por encima del tamaño y la propia capacidad de él. Porque si no fuera por un tema de ego, Leonel hubiera hecho lo que hizo en el 90. Señores, búsquense en las redes el discurso, eh, la intervención en el Gordo de la Semana de Leonel Fernández en el 1990, después del fraude que le hizo Balaguer, que le quitó las elecciones, a Juan Bosch, candidato a la presidencia del PLD, y a Leonel Fernández, candidato a la vicepresidencia. Una defensa magistral acusa a Balaguer del fraude de haberlo engañado, pero de una manera, con una prudencia tal, que le permitió seis años después ser el presidente de la República. Sí. El argumento de Leonel Fernández hoy, que comienza, este enfrentamiento comienza con el enfrentamiento en el Congreso, ahí es que comienza, ahí uh -huh. es que se delata, se declara estas contradicciones, ya está enemistad, enemistad. Ahí Entonces, está. hacia atrás no veo a Leonel nueva vez en el PLD. Y si volviera al PLD sería, como, como decía, decían sus eh, asesores, un capitán sin tropa. Uh -huh. Algo así que le decían. Entonces, y si hacia adelante están los mismos leonelistas vendiendo la idea de que se ha reunido con... Porque eso es de los leonelistas, eso no es del PRM. Porque el PRM, eh, Paliza llamó a a, a, a la atención, que no podía reunirse sin autorización del partido. Claro. Que hay que... Se que, está que, poniendo que, que tiene que ser, dice Paliza, que llegue al partido. Claro. O sea, está hablando, no, tú no tienes tú no tienes condiciones de negociar, eh, Ni, ni salí a buscar. Tú no puedes salir a buscar ni ofrecerle nada a Leonel. Y entonces habría que ver si el PRM acepta a Leonel, <coughs> perdón. Más la mochila. Con los asesores que <risa> tiene, los asesores externos Más fuera del mochila. PLD. Si lo, hace, si lo recibe con la mochila. <risa> o le va a revisar la mochila primero y le va a decir, okay. esto va, esto no va, esto okay. va, esto no va. Okay. Tú me entiendes, hacia atrás. Es un poquito difícil. O y sea, el adelante... no está para poner condiciones si lo aceptan Porque, en el oye, PRM. O, oye, lo, oye, oye lo que se da. Hay una discusión sobre la ley de partido que establece que los precandidatos, lo, que ha sido candidato, oye cómo es este país, los el legislador sí. dominicano que tienen 20 años, este congreso, sí. este congreso tiene 20 años ininterrumpido el mismo congreso en su mayoría. O sea, que se son lo deshacedor de lo que estamos viviendo. No, claro, claro. claro. Y lo deshacedor de lo que está, lo que está viviendo la, el país hoy. Oye. Ellos crean una ley que dice que el que haya sido candidato en un partido. En una primaria. No, en un, no, Yo, no se refiere a primaria. Ah, no oye lo que ah, diga. Oye lo que diga. Crean una ley, de, una, una ley que establece la primaria. Pero oye el artículo. Que el que haya sido candidato en un partido no puede ser irse a otro partido como candidato. Dos cosas. Si, per, si fue el que ganó, no se vaya a otro partido. No, jamás. Si es el que perdió, ya en el otro partido eligieron al, al, preside, al, al, al candidato. Uh -huh. esto es ¿para dónde que va el vicepresidente? El, el, que, el que perdió en el partido. Vamos a llevarlo, vamos a ponerle nombre. Leonel, ah, ellos están alegando el ahora el que, eso, que eso se refiere a la, que él no es candidato, no es que, candidato que él fue precandidato. Pre sí. La ley no habla de precandidato. No, jamás. sino de candidato. De candidato. Entonces, después que tú pierdes, no va a ir a otro partido a quitarle la posición que ganó el otro va a ponerte a ti, no, no, eso no es y si es que tú ganas en el partido, no te vas a ir para el otro partido, o sea, una cosa de pero, loco pero, pero, pero que la hacen a, a priori eh, un no. huequito, eso huequito sí. para, para claro. resolver sí, situaciones eso es lo que es. le llama el abogado, ese vacío pero, pero lo, usted, lo, para que se acuerde para beneficio de esta situación para resolver pero para que, que se acuerden acuerden claro a esta primaria más fueron dos partidos y son 23 y son 23, sí. entonces entonces, que ver. ahí en las otras no tienen primaria los otros no tienen candidato, no eso, no. hay un espacio ah, abierto, y un espacio abierto ah, yeah. porque tampoco es por candidatos <ríe> no, pero entonces ¿sabes que cualquiera de <ríe> esos eso, sanguijuelas que tenemos como, pre, como, candida, como partido puede agarrar a Leonel? Señor, y debo decirle que aprobaron creo que siete, siete, siete empresitas más sí, sí. para estas elecciones. Algunas rechazaron. No, yo, eh, no, eh, creo mire, que rechazaron 10 o 12 y, y, y, y aceptaron. Pero hoy otra Oiga, cosa. Para la próxima, hoy otra yo, voy otra cosa. Mi, yo voy a hacer mi empresa, Si yo lo. el el PLA. Si lo... Partido de <ríe> la lengua afuera. <ríe> eso me parece al de, porque, oigan lo que es el culto a la personalidad, que eso, eso, esto está para estudiarlo, los psicólogos y los sociólogos y los mercadólogos. Y con los comunicadólogos sí. Tienen que estudiar eso El culto a la personalidad El partido que está promoviendo el PLD de Leonel Se llama La Fuerza del Pueblo ay, ¿Tú mi... sabes ay, cuáles ay, son ay, las ay. iniciales? LFP Leonel Fernández Presidente Oye, hay que ponerle el nombre sí, sí, sí. de él, las, letr las letras del nombre de él uh -huh. Para él poder sentirse con o sea, ese ego que, satisfecho. Pero la razón por la que just, se justifica, Ahora, ¿quién, le, la, ¿quién le hace se justifica lo que expresó Felucho Jiménez eh, sí, sobre ese ego sí, que ese está por encima ego. de todo. Encima. Y sí. se lo ha tragado el ego. ¿Tú sí. sabes lo que una de, las cosas, una de las cosas que Lonel no soporta no es que haya perdido las elecciones, sino que fuera de Gonzalo Castillo. Mm. Oye, sí, pero, pero es que el que conoce... Pero la si, si él, la que, a, si la él la actúa vida. con inteligencia, tuviera, tuviera pensado lo contrario, el, dijera, el que se no se, me ganó Gonzalo, me mira, ganó el que, se es que algo, lo, que, el que se sentó una, por lo menos una vez en la escuelita del PLD, junto con esos viejos que están ahí ahora, miren, no hay una gente que tenga un ego más alto que todos los sea, que están ahí en el, en la, el Comité Central y el Comité Político. O Esa gente no admiten una crítica no admiten una, nada, nada Y están por encima Pero, del bien y el mal digo, lo que yo digo, lo Siempre que ha dicho, sido así sí. Desde su hago, formación La pregunta que yo me hago Después de Leonel Fernández denunciar este fraude Que la Liga se cometió o sea ¿Con quién cuenta realmente Leonel Fernández Para llevar a cabo ese reclamo? Porque si hacemos nosotros una, un inventario mental De las instituciones que han manifestado haya fraude o no, pero de alguna manera han manifestado que ciertamente las elecciones, esos fueron los resultados. ¿Con quién cuenta Leonel Fernández para llevar a cabo, para poder mantener esas intenciones ah, que él tenía? Ahora mismo. Por ejemplo, por ejemplo, la Iglesia Católica se manifiesta a favor del proceso que pasó. Fin. El con él, el CONED, que pues son los empresarios que deciden en este país, se eh, refiere... Positivamente. al proceso electoral Fino que es la que valida todo correctamente. eso correctamente la primera en hacerlo fue que ciudadana. se ha mantenido ahí participación ciudadana fue lo primero en salir no pero ahora se mandaron ¿Eh? Hoy Son, se ¿Eh? entonces, son es, entonces, no, esa gente son en fin en fin no pero el caso más le, eh, eh, Hipólito y Abinader la validan ¿Eh? la entonces, idolatra la pregunta sí. mía es vamos a asumir <ríe> y el mio procedimiento. vamos a asumir que hubo fraude Hubo situaciones eh, eh, difíciles de, en, al interno, pero ¿con quién cuenta Leonel Fernández para llevar a... Por eso te decía hoy, hacia atrás no lo veo en el, en, el, en el PLD. Porque como quiera que sea, va a llegar como derrotado. No hay forma que le quiten ese, ese cintillo, esa calificación. Hacia adelante, hay que ver si el partido que lo acoja lo va a coger, como dice el doctor, con la mochila entera. Sí, es el problema. que, es que y, tres, muy pesada. y tres, oye, y tres, porque y es un triple de situaciones difíciles para Leonel. Tres, si él, se va, si él se, se va del partido, hay que ver hasta dónde es verdad, como él dice que dijo, que a los que ganaron su candidatura a lo interno del PLD, que se, que se queden ahí. Porque, oye, lo que se da, hay que ver si Danilo lo va a aceptar. Porque Félix Bautista va a votar por la senaduría de por la senaduría de, de, de él, que es de él pero va a votar por la presidencia de, de otro partido, no va a votar por Gonzalo